Así se expresó este jueves, el regidor por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Nelson Rosario, al hacer referencia al movimiento que exige transparencia en el Ayuntamiento de Pimentel. Agrega, no les interesa el bienestar, solo un cargo político. Ahora yo quiero decirle a ellos, que me hagan un reclamo por la cloaca de Pimentel, que Pimentel está podrido totalmente, que me hagan un reclamo por el asfaltado total de las calles de Pimentel.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 Y lamentablemente lo que se ha llevado el gobierno en este país no tiene comparación y ustedes lo saben. Será en lo adelante cuando se conozca el recurso de amparo incoado por el movimiento Todos Unidos quienes hoy se negaron a recibir la primera parte de dicho informe por considerar que está incompleto. Para NTN su noticiero regional Joanny Paulino.